Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Youtube de Clínica Fuensalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en fisioterapia reumatológica. Hoy os vamos a hablar de una lesión muy vista en personas de todas las edades, pero sobre todo en mujeres de edad avanzada. Hoy os vamos a hablar de lo que es la rizartrosis, las causas que lo desencadenan, los síntomas, su diagnóstico y el tratamiento. Pues bien, la rizartrosis es la degeneración o destrucción del cartílago existente en la articulación trapecio es decir, la destrucción del cartílago existente entre la muñeca y el inicio del metacarpiano del pulgar. ¿Por qué se produce la rizartrosis? Como cualquier artrosis está desencadenada por la sobreutilización de dicha articulación. Es decir, cuanto más usemos una articulación, mayor roce y destrucción habrá en dicha articulación, por lo que se desgastará más rápidamente el cartílago, que aunque es sólido y elástico, es mucho más blando que el hueso, por lo que su desgaste será mucho mayor. Por lo tanto, personas que utilicen mucho esta articulación, como pueden ser personas que trabajen mucho con el ordenador, profesionales de la construcción, empleadas del hogar o amas de casa u otros trabajos manuales, harán que la degeneración o destrucción del cartílago sea más rápido. Otras enfermedades reumáticas u otras causas harán que ayuden a la degeneración o destrucción del cartílago trapecio metacarpiano. ¿Cuáles son sus síntomas? Los síntomas de la rizartrosis principalmente van a ser dolor articular que aumenta con el movimiento y que incluso en los casos más severos duele en reposo. También vamos a encontrar inflamación de la muñeca y del dedo pulgar. También podemos ver rigidez articular, hormigueo o incluso deformación articular. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico de la rizartrosis inicialmente suele ser a través del juicio clínico, pero para verificar la patología del paciente debe acudir al traumatólogo para que le realicen una radiografía donde se observa que el espacio entre el trapecio y el metacarpiano de su dedo pulgar está reducido, por lo que indica que su cartílago está degenerado o destruido. En esta radiografía también se pueden observar calcificaciones o del oro que indican la artrosis de dicha articulación. ¿Qué tratamiento se puede seguir? No existe a día de hoy ningún tratamiento de curación de la artrosis, por lo que el tratamiento estará basado en fortalecer los músculos que se encargan de mover la articulación para que los movimientos se realicen de manera correcta y no perjudicar más la articulación. Por otro lado, el tratamiento de fisioterapia ayudará a reducir los síntomas que produce esta patología. De este modo, se pueden aplicar técnicas como el masaje de los músculos periarticulares y técnicas para reducir la inflamación de la articulación, tales como electroterapia o tratamiento con parafina. En los casos más severos se puede tratar con infiltración de ácido hialurónico y otras sustancias. De esta manera se podrá evitar una intervención quirúrgica que estará basada sobre todo en la limpieza de las calcificaciones o picos del oro producidas alrededor de la articulación. Bueno, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés. Si os ha gustado, no dejéis de suscribiros al canal de Clínica Fuensalud. Si tienes alguna duda o comentario, no dudes en escribir en el apartado de comentarios de vuestro canal. Y recuerda que si te quieres enterar de esto y de muchas más cosas interesantes, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.